Hola mis hermanos y escuchados, en la gloria de la, de la fe que conquista siempre ando en la gloria, la honra y el poder al Señor. Hoy con un tema maravilloso que el Señor ha titulado, Sé que voy en el camino correcto porque las cosas dejaron de ser fáciles. Cada vez que vamos en ese desierto, recuerda que el Señor va haciendo un proceso en cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando ves las cosas fáciles es porque nos alejamos de la oración, de la lectura, de esa comunión con el Señor que cada día ese Aba Padre nos está diciendo, no te preocupes, estoy 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año cuidándote. Y es por eso que el Señor nos lleva a Deuteronomio, capítulo 2, versículo 7, que nos dice, Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tú perenigrar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Y nada te va a faltar porque el Señor... Está cuidando de ti, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de aquellos, de aquellas personas que es, eh, tú oras, tú le pides al Señor en el nombre poderoso de su nombre, de, de su nombre, el nombre de su Hijo Jesucristo, mis hermanos de Cristianos en la gloria. Y es por eso que cuando vamos en ese desierto, es necesario que pasemos por ese desierto, mi hermano, mi hermana, para que realmente seamos procesados porque nos faltan muchas cosas que procesar en esta vida. Y es por eso que el Señor, mis hermanos te Pisanos en la Gloria, querido oyente de esta clase virtual de aquí en Hablando con Jesús Podcast, eh, el Señor nos habla que en Marcos capítulo 1, versículo 4, nos dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y es por eso que hay muchos siervos y siervas del Señor, muchos varones y muchas varonas del Señor están dando la buena nueva del reino de los cielos para ese arrepentimiento y para el perdón de pecados, porque la gente no está reconociendo a Jesucristo como su Señor. Las personas no están reconociendo a Jesucristo como su Salvador. Y es por eso que el Señor está, nos está enviando. Y, y la misma palabra dice que se escuchará su palabra por todo en cada rincón del norte, del sur, del oriente, occidente. Y es por eso que el Señor nos dice algo muy importante en el, en el libro en este libro es tan hermoso también que no de Oseas en el capítulo 2, versículo 14, que nos dice, Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y, la, y le hablaré al corazón. Y es, y es esa seducción que el Señor cuando estamos en el mundo No nos sacó del mundo seduciéndonos y mostrándonos esa vida eterna Y nos está hablando lo más profundo de nuestro corazón Y es por eso que cuando el Señor habla lo más profundo de nuestro, nuestro corazón Como lo dice Oseas Dios no solo te saca del desierto Él usa el desierto para tu bien Él usa ese desierto para procesarte Él usa ese desierto para decirte Hija, hijo las cosas las ves fáciles, pero no, el que realmente quiera comer, que trabaje, lo dice la misma palabra. Y es por eso que el Señor nos dice también en filipenses, mis hermanos de Cristo en la Gloria, que aquellas personas que nos escuchan por primera vez, bienvenidos en el nombre poderoso Jesucristo, en filipenses. En el capítulo 2 nos habla sobre sus luminares en el mundo, que nos que nos habla que, eh, que hagan todo sin quejarse, porque vemos una generación quejándose y sin discutir. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre la generación perversa y mala. Y vemos una generación que quiere todo fácil, que quiere que todos se lo pongan en la bandeja de plata, y es por eso que hay que luchar por esta salvación, mis hermanos de Cristo, en la gloria, querido oyente de aquí de la fe que conquista. Y es por eso que aquí en Filipenses también este capítulo 2 nos dice, de esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un en una en un mundo de oscuridad. Y es así como nosotros estamos brillando como estrellas en un mundo de oscuridad, en ese mundo que realmente que se les habla a las, a las personas y no quieren aceptar la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Pedimos, Señor, por esas personas en el nombre de Jesús. Y recuerda lo que acabamos de decir algunos minutos. Dios no solo te saca del desierto, Él usa el desierto para tu bien, porque Él ha estado 40 años. No sé cuántos años tengas, no sé cuántos años llevas en, en ese desierto, pero el Señor nunca te Nunca ha dejado que te falte algo. Nunca ha dejado que en ese proceso tú, tú vayas a la perdición. No, cada día vas mejorando. Cada día estás siendo mejor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y recuerda lo que estábamos hablando en Oseas, que nos seduce. de Esa forma de seducirnos Él nos lleva con esos lazos de amor y nos lleva a desierto y nos habla a lo más profundo de su corazón. Al hablarte es por medio de su palabra. Cuando tú oras, cuando tú lo buscas en esa, en esa intimidad, cuando tú vas el día a día hablando con el Señor, nunca te apartas de mí, te dice el Señor. Yo estoy de día, de tarde y de noche conmigo. Yo cuido de los tuyos. Yo escucho tu oración, te dice el Señor en el nombre de poderoso de Jesucristo. Y la misma palabra Santiago nos dice que la sabiduría, ¿de quién viene? De Dios. Y es por eso que en el capítulo 1, del 2 al, el versículo 2 al 4, nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aleluya, Señor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esa es la paciencia que estamos pasando. Por eso es cierto, mis hermanos, eh, que estamos en la gloria. Por eso, cuando las cosas se ponen fáciles, hay que poner como una alerta que papá, papá, papá. Pa, pa, ¿Qué está pasando? ¿Qué me está alejando lo del Señor? ¿Qué estoy poniendo? ¿Qué, ¿Cuál es mi prioridad ahora? ¿No es el Señor? O, o, ¿qué, ¿Qué es lo que me está, que me está poniendo, eh, poniendo de prioridad? Y es por eso que el Señor aquí en esta fe que conquista, en esta clase virtual, te está diciendo, yo te estoy poniendo esa alerta, te estoy llevando a ese desierto porque estoy hablando en lo más profundo de, de vuestros corazones. Y es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristo, en la gloria, querido amado, querida amada, el Señor te está diciendo, estoy hablando en lo más profundo de tu corazón, te estoy hablando por medio de las piedras, pero tú no quieres escuchar mi voz. Por eso, como lo dijo Marcos 1.4, el Evangelio de Marcos 1.4 nos dice, Juan Bautista apareció en el desierto predicando, hay muchas personas que están predicando en las ciudades, en los pueblos, en las naciones. Y están hablando, evangelizando ese, ese, ese evangelio del arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero la gente no quiere escuchar. Vemos hoy una Sodoma y Gomorra. Vemos hoy, como ese Noé, que estamos construyendo esa barca. Y que la puerta, ¿quién la va a cerrar? Nuestro Señor. Nosotros no vamos a poder abrir no seas como esas mujeres esas vírgenes insensatas que cuando el señor comienza a golpear esa puerta, digas, "Señor, señor, abre la puerta." En ese momento el señor te va a decir, "No te conozco, porque eras no eras ni eh, eras tibio, no eras frío ni caliente." Entonces el señor, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, te está hablando en lo más profundo de vuestros corazones, y te está diciendo como el tema de hoy, "Sé que voy del camino correcto porque las cosas dejaron de ser fáciles. Mis hermanos de Cristo, en la gloria, esta es una, una clase virtual que el Señor está hablando a lo más profundo de nuestros corazones. Una clase virtual que el Señor está, está realmente queriendo llamar tu atención. En este 2023 el Señor quiere hacer cosas sobrenaturales, pero en el 2022 de pronto llevaste un, una... Viste que las cosas eran fáciles. Vemos una generación que quiere todo fácil. Vemos una generación que... Que desafortunadamente, como dice el Señor, si yo lo he de comer a las aves, ahí tú como padre siendo malo y le das lo mejor a tus hijos, porque yo no le voy a dar lo mejor? Y el Señor queda, quiere darte lo mejor, pero hay que pagar un precio, mis hermanos. Si quieres un ascenso en, en, el, en la empresa donde tú estás, o si quieres que tu empresa crezca, ¿qué tienes que hacer? Hay que trabajar, hay que lucharla para tener esa vida eterna. Y ese, y ese mismo punto quiero llevar en una empresa, en un empleo, en un puesto. Tienes que luchar, tienes que esforzarte. ¿Para qué? Para que vean que tú eres, es, tienes un gran potencial. Y ese gran potencial, ellos quieren explotarlo. Y el Señor, antes de que estuviera, estuvieras en el, en el vientre de tu madre, hizo un potencial grande para ti. Y es por eso que, si tú ves las cosas fáciles, mucho cuidado. Si ves las cosas que realmente se están alejando de Dios, di, Señor, por favor, no me sueltes de tu mano. Llévame en el camino correcto, en el nombre poderoso de Hijo Jesucristo, Señor, y Padre celestial, no me quiero apartar de ti, dile. Quiero cada día llenarme más de tu presencia, llenarme más de tu Santo Espíritu, y que sea como lo dice Filipenses, es iluminar en el mundo, que seamos esas estrellas en un mundo de oscuridad, en un mundo que realmente se está perdiendo, en un mundo que realmente no quiere reconocer a Jesucristo como su Señor. Y es por eso, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, Querido uh, oyente, televidente, que nos escuchan, que nos ven a través de estas hermosas emociones, estas clases virtuales, siempre ande la gloria, la honra y el poder de nuestro Señor. Bueno, mi hermano, Dios mediante, nos veremos en otra clase virtual, en otro jueves más, aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.